Buenas tardes. Eh, en esta ocasión os traigo una información sobre una metodología que se llama DUA o Diseño Universal de Aprendizaje. Lo vais a conseguir en su web original de la gente de CAST en inglés como UDL, Universal Design Learning. Y este, más que todo lo que me llamó la atención fue una una imagen de una rueda que llaman rueda dúa de aprendizaje que tiene un montón de herramientas que nos puede servir para el diseño de la unidad didáctica a la hora de hacer los ajustes de, digamos, los ajustes curriculares, atender la diversidad, tratar de mejorar el aprendizaje. El diseño de aprendizaje es como inclusivo, es decir, está diseñado de tal manera de que todo el mundo... Tenga acceso a la información, eh, tenga una metodología eh, que más le guste para trabajar. De acuerdo al, al tipo y al estilo de aprendizaje de cada quien. Bueno, sin más. Sin más. Uh -huh. eh, fíjense, entonces les decía que es un enfoque gracias al que los planes de estudios pueden reducir al mínimo las barreras y maximizar el aprendizaje de todos los estudiantes. Está formulado por CAST, una organización que busca derribar las barreras de aprendizaje para hacerla más accesible. Voy a dejaros el, en, la, en el Blackboard, os voy a dejar eh, la presentación escrita para que tengáis acceso a todos estos iconos que os voy colocando aquí, que si queréis podéis acceder a ellos e ir a la página directamente de CAST. Vale. Eh, unos conceptos básicos para entender lo que es el DUA es el concepto de universal. Si por universal eh, nos referimos al plan de estudios que puede ser utilizado y aprendido por todos en cada clase, cada alumno pueda adaptar sus conocimientos previos, sus necesidades y sus propios intereses, el currículum debe proporcionar auténticas oportunidades de aprendizaje para cada uno de los estudiantes. Es decir, tiene que ser universal a pesar de que el currículum Piense sea para secundaria, para primaria, para FP, para la universidad, a pesar de que el currículo ya viene diseñado como un estándar, la idea es hacerlo universal. Lo que tenemos que buscar es que de acuerdo a todos esos conocimientos previos que cada uno tiene, puedan arrancar de esos conocimientos previos para hacer crecer, eh, digamos, el aprendizaje, porque no podemos partir, eh, digamos, un, un chico no puede partir si no tiene un conocimiento previo al que enlazar el nuevo aprendizaje que, que se le va a enseñar. De tal manera que esto es muy importante que tengamos claro que el currículum no importa cómo lo tengan estandarizado, nosotros tenemos la obligación y el derecho de adaptar esos, esas informaciones a la información previa que tiene cada alumno. Luego está que debe proporcionar auténticas oportunidades de aprendizaje porque eh, cada uno de nosotros aprende de una manera distinta, entonces tenemos que ponerle como los medios para que ese aprendizaje se dé. La otra palabra clave dentro del, del diseño universal de aprendizaje es precisamente la de aprendizaje. En ella, eh, el enfoque está en que nuestro cerebro tiene tres grandes redes. Una para el reconocimiento, el que... Otra para las habilidades y las estrategias, el cómo. Y otra para la atención y la priorización, el por qué. De tal manera que entonces podemos resumir el modelo en tres partes, en esas tres grandes redes, reconocimiento, habilidades y estrategias, y cuidar y priorizar. Si nos vamos a la página de CAST, donde está toda esta información, podemos acceder a una información que está en inglés, relacionada con estas tres eh, redes de, del cerebro sobre las cuales se fija todo lo que es el aprendizaje, ¿no? Pero para detallarlo, pues vamos a entrar en lo que es el diseño. El diseño universal se plantea para ser flexible y acomodarse a todo tipo de usuario. Y se diseña pensando en los que están en los límites. Es decir, cuando vamos a hacer un diseño curricular, tenemos que enfocarnos en esas personas que están en los límites. Por ejemplo, cuando construimos una rampa, estamos pensando en las personas que están en silla de ruedas, pero resulta que a otras personas también el haber construido una rampa les puede servir. Por ejemplo, las personas que van del súper con un carrito que bajan por la rampa, las, que, las madres que van con los carritos de los bebés... El que va con la bicicleta y necesita rodar la bicicleta para no rodarla por la escalera. Todas esas personas se benefician de la misma idea, del mismo diseño. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Si quiero que mis estudiantes conozcan, eh, ¿qué es lo que quiero que ellos conozcan? ¿Cómo consigo que estén motivados para el aprendizaje? Y sobre todo tenemos que pensar en qué barreras pueden interferir en nuestros alumnos en la búsqueda de esos objetivos. De ahí viene este modelo, el modelo de acción y expresión, motivación y representación. En función de eso tenemos que organizar una serie de herramientas de distinto tipo, de acuerdo al aprendizaje de nuestros alumnos, para potenciar eh, todas, eh, todo su aprendizaje. concretamente en la parte de representación, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que presentar los contenidos y la información en múltiples formatos. Tenemos que proporcionar distintos apoyos, usar gráficos y animaciones, destacar las ideas principales, activar un conocimiento previo, que esto es muy importante, proporcionar un vocabulario de ayuda para los contenidos que estás enseñando, de tal manera que vayamos eliminando esas barreras que normalmente presentamos a, a la hora de aprender. Por ejemplo, en cuanto a la acción y la expresión, necesitamos proporcionar múltiples, múltiples formas para la acción y la expresión. ¿Cómo? Pues dar, dando a los estudiantes múltiples opciones para que expresen lo que ellos saben, proporcionar modelos, dar retroalimentación, apoyarlos en los diferentes niveles de competencia que están desarrollando, porque tendrán eh, pues unos, unos iniciados, otros en progreso y otros totalmente consolidados. Y en cuanto a la motivación, pues tenemos que proporcionar múltiples formas de participación. Lo que motiva a un estudiante no sirve con otro, eso lo sabemos. Tenemos que dar a los estudiantes opciones que favorezcan sus intereses y su autonomía y ayudarlos cuando corran riesgos y aprendan de sus errores. Si les gusta aprender, ellos persistirán en sus retos. Y recordemos que, ten que tenemos que tener siempre presentes los objetivos del aprendizaje que son superar las barreras causadas por el currículum y mantener el nivel de desafío donde debes. En resumen, pues tenemos un, una red de representación, una parte que se enfoca en la acción y la expresión y una en el compromiso. En la representación tenemos que buscar que muestra la información de diferentes maneras, o sea, mostrar la, la información de diferentes maneras, la acción y la expresión, permitirles involucrarse en las tareas del aprendizaje, permitirles que demuestren lo que saben de diferentes formas y el compromiso, que es la parte de motivación, pues ofrecerle forma de involucrarse y mantener la atención. Aquí tenéis la, la, la web de la, de la organización de CAST. Ok, una vez que ya tenemos la idea de lo que significa eh, DUA, el diseño universal de aprendizaje, y lo que es la, la, el, el concepto de acción y expresión, formas de compromiso y representación, pues aquí les quiero traer esta ficha que es la Rueda DUA. La Rueda DUA son recursos o aplicaciones presentadas para poder ser usadas y poner en práctica más de un principio del DUA. ¿Qué podemos hacer con esta ficha? Esta ficha está en PDF en, en, el, en la web, les dejo el acceso a la misma en la presentación que van a tener en el Blackboard. Y este, básicamente lo que se hace es, si quiero trabajar la representación, pues dependiendo de si quiero trabajar la parte de comprensión o la parte de lenguajes y símbolos, o quiero la parte de percibir la información, pues entonces yo tengo acceso a todas estas bien sea apps o webs, aplicaciones o, o páginas que están en la web, que me pueden servir para hacer adaptaciones. Por ejemplo, esta de que ven acá de lectura fácil, es una guía, eh, digamos que si tú la cumples, tú puedes poner ese icono de lectura fácil en tu actividad. Eso significa que cumple con las reglas de lectura fácil. Un ejemplo de reglas de lectura fácil es el tamaño de la letra y el tipo de letra. Dicen que, eh, para, que la letra sea, eh, para que sea legible, tú no puedes poner letras que tengan espacios pequeños entre letra y letra. Que, por ejemplo, hay letras que no son adecuadas porque son muy delgadas, otras porque son demasiado gruesas. Que lo ideal, por ejemplo, es una letra tipo Arial, una letra tipo Tahoma y el tamaño un 14. Entonces, bueno, por ejemplo, nosotros en nuestro trabajo ya hemos hecho una adaptación de lectura fácil. Y así sucesivamente, si queremos trabajar con acción y expresión, pues entonces tenemos todas estas herramientas que tenemos acá, que las podemos investigar, y aquella que nos haga clic para la actividad que estemos diseñando en concreto, pues podemos adaptarla de esa manera. Luego tenemos, eh, por ejemplo, la de la, la de la forma de compromiso, cómo motivar pues motivar están cosas como el Scratch, que es muy motivador. Están eh, animaciones como Pauton, que es con, eh, ¿cómo se llaman estos los, los muñequitos estos animados. El Pix, eh, por ejemplo, yo uso mucho pixton que está incorporado en PowerPoint. Eso puedo darles un ejemplo. Hay una cosita que vi en una explicación que dieron, que por ejemplo, en los niños, nosotros no es nuestro caso, pero que para los niños que están que tienen trastorno general de aprendizaje, normalmente ellos aprenden mucho el lenguaje con eh, criptogramas, con imágenes. Es como, como una idea como los jeroglíficos egipcios. O sea, eh, ellos aprenden primero el lenguaje en base a imágenes. Y, este es, y es un software que te convierte la frase a pictogramas. Eso es por darle un ejemplo de lo que es una adaptación de acuerdo a las necesidades de cada chico. Por supuesto, el pictograma, no le va a servir a otro chico que no lo necesita. Y así sucesivamente. Entonces, la idea es que tengáis esta ficha, que la podáis utilizar y que saquéis y provecho. Hay algunas de las apps que no están funcionando porque según el autor de esta ficha, dice que esto empezó en el 2018, este proyecto, pero que es verdad que muchos de estas eh, aplicaciones comenzaron con mucho auge y luego se dejaron de usar, entonces se abandonaron. Básicamente, la imagen de la, de la página es esta. Esta es la página completa de PDF. Ustedes escriben Rueda DUA y les va a aparecer en la web. Tienen una parte de Canvas para diseñar un una aprendizaje basado en proyectos con DUA. Si quieren llegar a él, les invito a profundizar en él y compartirlo también. Y aquí tenéis los principios de DUA, un resumen de lo que hemos hablado. Si hacéis clic en este, o en este, o en este, os lleva a las páginas respectivas. Vale, esto es un, digamos, una ficha que se puede compartir porque es Creative Commons, siempre y cuando reconozcamos los derechos del autor, que es Antonio Márquez, para una licencia de uso libre, ¿vale? Bueno, esto es todo eh, lo que quería compartir con vosotros. Espero que os sea de aprovecho y que... Si, también si, tenéis, si queréis acceder a otro tipo de formación, aquí os dejo un par de fichas más eh, que son como, como un poco de la metodología con tips. Por ejemplo, aquí eh, el aula DUA, cómo debería ser el aula DUA de futuro, eh, cómo pensar en, en nuestra aula, por ejemplo, en secundaria, que sería muy útil para los primeros cursos de secundaria y también para los últimos, ¿por qué no? Y luego eh, esta otra ficha. Que es, eh, digamos, la, un poco parecida a la rueda dúa, eh, pero aquí es el qué del aprendizaje, redes estratégicas, eh, cómo, el cómo del aprendizaje y el por qué del aprendizaje. Entonces, tiene eh, la responsabilidad de cada quien. Por ejemplo, eh, aquí dice: generada por el aprendiz, pues todos estos elementos, presentaciones y proyectos creativos y personalizados. Eh, demostración y aplicación en esta área. Implicación experiencial es sugerida por el educador. La parte de exploración de conceptos es sugerida por el educador también y el, la generada por el aprendiz sería la de crear los significados. Esto también tiene mucho que ver con el, con el concepto de, de DUA. ¿Okay? Bueno, este, de, los dejo para que piensen y reflexionen y les comparto entonces después el fichero por la Blackboard. Un saludo.